Me llamo Rodrigo Huerta, soy, soy de México y soy abogado. En la jornada de hoy de la Cumbre Latinoamericana de Redes Comunitarias estuvimos debatiendo y platicando un poco sobre la importancia de tener una definición de red comunitaria, en el sentido de que en muchos ámbitos digamos, tanto de las propias redes comunitarias como de nuestra incidencia o participación con algunos órganos reguladores a nivel eh, regional o internacional, muchas veces no se comprende que es, una, que es una red comunitaria y en algún momento tenemos que llegar a un mismo lenguaje para poder comprendernos y tratar de buscar la, la regulación que sea posible en el entendido de que hay ciertos principios para este tipo de redes. <risa> Hemos elaborado, hemos trabajado en una primera definición que desde el principio la, la estructuramos, qué es una red comunitaria, a quién se le otorga y bajo qué, qué principios debe funcionar esta red. Obviamente es un documento que, que sacamos por una cuestión operativa para poder un poco tener un lenguaje común. Esta, esta definición todavía está sujeta a cambios comentarios o incluso determinar todavía la importancia si es relevante o no y si es necesario contar con una, con una definición. Nos gustó hacerlo como un, un primer ejercicio a ver si podíamos llegar a, a un consenso que no excluya a nadie y que sea lo suficientemente amplio para abarcar a todos estos tipos de medios comunitarios que cuando trabajen eh, a nivel local con sus reguladores o algún tipo de incidencia se pueda eh, digamos puedan estar incluidos todos los medios en, en cada país que se dediquen a apoyar y, y crear este tipo de, de redes comunitarias.